55 niños y niñas irán al colegio con mochilas y material escolar nuevos gracias a las donaciones hechas en Navidad por la comunidad universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia. A través de la campaña de micromecenazgo Mochila Solidaria, impulsada por el American Space Valencia y la UPV, se han recaudado cerca de 2.200 euros en beneficio de Cumpania, programa de la Fundación Secretariado Gitano de la Comunidad Valenciana, concertado con la Generalitat. También se han recibido donaciones directas de material escolar desde la falla de la UPV y de otras personas. Es como cumplir un sueño, un medio sueño, aunque sea, solo es una mochila, pero eso significa mucho más, que no es solo una mochila, ¿no? es como pues, darle la oportunidad y darle ese recurso a un niño que no, que no tiene y que lo necesita verdaderamente. El objetivo de Cumpania es contribuir a la igualdad de oportunidades en la infancia para ayudarles a alcanzar el éxito escolar. Cumpania es un programa educativo eh, que nace un poco de la necesidad de cubrir la igualdad de oportunidades de la población gitana. que Impartimos refuerzo educativo, talleres, mediación con las familias, con los centros educativos... Es un programa exclusivamente para la población gitana. Estamos en diferentes centros educativos en diferentes zonas de Valencia y lo que hacemos es un poco eh, acompañarlos para que logren sacarse el graduado escolar, promocionar y seguir estudios posobligatorios. El American Space Valencia, entidad resultante de la colaboración entre la UPV y la Embajada Estadounidense en Madrid, colabora desde hace siete años con la Fundación Secretariado Gitano a través de diversas iniciativas. Hacemos también uh, programas de refuerzo en inglés para que... El, el tema de inglés no sea un, un cargo para ellos y que luego vengan aquí a la universidad, que vean estas magníficas instalaciones y que puedan hacer programas de ciencia, de tecnología, de ingeniería, de arte, de matemática y que puedan aprender que ellos también pueden ser ingenieros o, o abogados o profesores. Desde American Space, la Fundación Secretaria de Ojitano y la UPV han querido agradecer su esfuerzo a la comunidad universitaria. 55 mochilas finalistas que van a llegar a chavales, que se los va a repartir Cumpaña, que van a utilizar en sus coles y que van a ver pues, con ese material escolar y esa alegría de también ver que hay una comunidad detrás, que es toda la universidad, que les acoge, que está pendiente de ellos, ¿no? que les está siguiendo en el camino y, y bueno recalcar ese agradecimiento a la universidad, a toda la generosidad de las personas que han participado y bueno reconocer a la universidad como el ascensor social. ¿no? Esta ha sido la segunda campaña de recogida de material escolar impulsada por el American Space Valencia en beneficio de la Fundación Secretariado Gitano de la Comunidad Valenciana.